Bueno, una de las transferencias eh, más comentadas en la temporada pasada en el mercado de pilotos fue el contrato que firmó George Russell con Mercedes, después de estar tres años en Williams y para ocupar la butaca de Valtteri Bottas, que después de cinco años eh, se fue a Alfa Romeo para disputar esa temporada 2022 al lado del de chino Wang Yu Zhou. Bueno, eh, de cara a esta temporada, la cuestión pasaba para ver cómo Russell eh, se iba a adaptar a una escudería que había logrado ocho títulos consecutivos en la Fórmula 1, en lo que son los constructores, y también eh, cómo iba a manejar la presión, ¿no? También de estar eh, al lado de un piloto de Lewis Hamilton, y bueno, también de tener la oportunidad de luchar con un auto de punta, ¿no? Después de estar tantos años de eh, estar eh, luchando en, en el fondo de pelotón con el Williams. Y después de cuatro carreras, la situación es eh, realmente sorprendente. Con un equipo Mercedes que, que no cumple las expectativas que estaban depositadas para la temporada 2022, con un nuevo reglamento técnico que no, no supo aprovechar bien, y donde está sufriendo todavía eh, los problemas eh, de rendimiento, en el W13 sobre todo con esos problemas del efecto rebote. Que atrasan todo tipo de, de desarrollos. Eh, el equipo Mercedes para tener un auto de punta. Pero así todo eh, con todo este problema encima. George Russell logró ser el único piloto en estas primeras cuatro carreras. Que llegó al top 5. Eh, primero en Bahrain. Después en Arabia Saudita pasando para Australia. Donde logró un podio. Y después... Eh, con el cuarto puesto este fin de semana que pasó en el gran premio de la Emilia-Romagna. Así que bueno, eh, fue muy buen rendimiento de y Sobre todo con una diferencia bastante notable frente a su compañero de equipo. El extra campeón Lewis Hamilton que apenas llegó décimo tercero. Y quedó a una vuelta recién de, de Max Verstappen. En una imagen que, que caló hondo. Eh, muchos fanáticos de ver eh, la reta principal... Al campeón del 2021, eh, superando al que fue sociórrimo rival esta temporada pasada, que quedó subcampeón y que, bueno, no está logrando plasmar buenos resultados eh, en este 2022, solo por aquel primer podio que tuvo en la carrera inaugural en Bahrein. Y bueno, esto mucho se puede explicar, de hecho, también eh, Russell lo explicó, que todos esos años en Williams, donde tuvo que luchar. Con un auto poco competitivo. De tener que tratar de exprimir el rendimiento lo máximo posible. Para, para poder eh, lograr buenos resultados. Es una situación muy, muy eh, que se imita bastante a esta temporada que viene atravesando Mercedes. Con un auto que, que no cumple con las expectativas. Y que Russell, como le pasó en otros años en Williams. También tienen que tratar de exprimir a fondo el W13 de Mercedes. Una situación inédita para Lewis Hamilton también. Un piloto que siempre tuvo un auto ganador en sus manos. Y que en estos momentos está tratando de adaptarse. Y tratar de tener un auto. Y de ver cómo puede sacarle el mejor provecho a un auto para que sea más veloz. Y una cuestión muy diferente a lo que fue en los años anteriores. En su dominio en la Fórmula 1. Así que habrá que ver. Después de estas primeras cuatro carreras donde Russell... Hoy en día tiene 49 puntos, 21 más que su compañero Lewis Hamilton. ¿Cómo puede seguir esa temporada? Si ¿Sí puede seguir como líder de la escudería. Y bueno, ya desde ya, ya el tema de la presión está superado. Y bueno, una vez eh, que se retire, eh, Lewis Hamilton, probablemente la temporada que viene, ya se afirma como líder de una escudería poderosa en la Fórmula 1. Así que habrá que ver qué deparará el futuro de George Russell. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo GP a las 10. Será hasta otro momento. Un saludo grande.